De tu amor, no quiero olvidar tu amor y olvidarte que yo te quiero, que si ti me deseas. Para los dos enamorados, Germán y Eloísa. Escuche, Porque qué lloras, Martín? Agua. Porque no quiero seguir Si tú no estás junto a mí Porque yo no sé vivir Cómo se vive sin ti Porque no quiero Noche más sin ti, porque no quiero pasar otra noche más sin ti.